Todos los días nuestro programa arranque para allá, suscríbase y active la campanita. Eso es correcto y de inmediato quiero agradecer a Van Reservas. El Banco de los Dominicanos, Ban Reservas, con 80 años, haciendo gran esfuerzo en el corazón de nuestro país y, por supuesto, logrando grandes cosas. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y de inmediato, ¿qué te parece, Ricky? Si sí, antes de comenzar oficialmente con todo el material que tenemos disponible para hoy, recibimos a Doña Felicia, que está con nosotros y viene con el café. Viene con el café del Yoma, del Yoma Repostería y café de la calle Salcedo, Próximo aquí a Telenor, así que agradecemos a nombre del Yoma, muchísimas gracias Doña Felicia, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido hoy? Bien. Un día especial, ¿verdad? Porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque la familia está bien. Gracias Gracias Doña Felicia, un abrazo muy fuerte para usted y para cada uno de los miembros de su familia. Y bueno pues, a nombre del Yoma, Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión hoy y siempre, Yoma Incotuí. Y Yoma en San Francisco de Macorís. Ayer, ayer continuó el Run Robin del torneo de la Liga Veteranos de San Francisco de Macorís. Y debo decir que fueron dos buenos, dos tremendos partidos, dos grandes juegos, señor director. El primero, ahí parte de las imágenes, yo tuve la oportunidad de ver ese partido, donde, señores, el equipo de los Abejones. Venció cómodamente 63-51 a la Liga Mañanera. Esto deja a los abejones clasificados directo y en vivo a la serie final. Vamos con el resultado, señor director, y los mejores anotadores. Por el equipo ganador ayer, Antoine Rodríguez, 28 puntos. Es una actuación muy grande. Sí, en, un partido bestial, de, eh. en un partido de 63, una figura de 28 puntos. Ha tenido muchos buenos partidos, Antoine también. Eso es tremendo. Y señor, un rebote, y eso es lo que siempre me, me confunde un poco, no creo que sea uno, pero Abel Romero, 12 puntos, un rebote, una asistencia. Ese es el número mágico de los rebotes. Por la ma Liga Mañanera, 14 puntos de Radamés Rosario, es primo Ey, suyo. Ese es el varón. Ese el primo suyo. Yo lo conozco, sí. 14 puntos, Domingo Escolásticos, Escolástico, 14 puntos también en la derrota de este conjunto. Y ese fue usted, el primer partido. Como usted mencionaba, antes de los resultados del segundo encuentro, donde también se jugó un partido totalmente cerrado, muy diferente. El otro fue Grandes Ligas. sí pasó por un punto y estaríamos hablando de eso en unos minutos, pero usted tuvo, se dio una vuelta por allá por el torneo de veteranos y tuvo también sí. el gran privilegio de realizar el saque de honor junto a directivos, organizadores, como en el caso de Ariel Núñez, que sí. es el principal organizador de este evento, y si tenemos por ahí, por favor, señor director, solo se vamos a agradecer la imagen. Y mi amigo del saque García de honor. también estaba a mi lado, el profesor Francisco Cornelio. Sí, sí, no, no figuras importantes sí. y uno de este torneo y también figuras. Figuras de San Francisco de Macorís, ahí podemos observar en pantalla, usted en el centro. Juliano Luperón, sí, mi amigo. Hablando de figuras importantes en lo que tiene que ver con el baloncesto en San Francisco de Macorís. Mira, ahí está César también, eh, que es uno de los mejores jugadores del torneo. Históricamente ha participado en los eventos del empresarial. Y es uno de mis jugadores favoritos también. Un jugador que hace muchas cosas, César de mano izquierda, todavía la está metiendo, lo vi ayer encestando unos canastos de larga distancia. Se llevaron la victoria ayer, gracias a Ariel, gracias al comité organizador del torneo, porque de esta manera, eso es un privilegio que realmente yo lo, lo cerebro y lo disfruto, porque ese tipo de reconocimiento, de realizar un saque de honor en una liga donde conozco a muchísimos de ellos, de los que juegan, soy amigo de la mayoría... Eh, y que realmente hemos venido apoyando durante todo el torneo, lo, las dos ediciones, y esperamos seguir haciéndolo, queríamos hacer algo más, pero lamentablemente no nos llegaron unos equipos que por motivo del tema del COVID y esas cosas, eh, no llegaron a tiempo para las transmisiones de algunos de esos partidos. Pero vamos a ver si podemos todavía hacer algo con lo que tenemos ahí para la serie final. Con la transmisión de esos partidos. Gracias, Ariel. Gracias al comité organizador por la distinción de realizar este saque de honor. También vámonos con el otro resultado, señor director, y si lo tenemos por ahí. A segunda hora ya decíamos, el equipo de los abejones. Ganó el equipo tuyo, no, ganaron, los fósiles. Sí, los fósiles, mejor dicho, los abejones también ganaron, fue el, el resultado de primera hora. Uf, pero falta. los fósiles volvieron a la ruta ganadora, un partidazo, como ya decíamos, 58 por 57 al equipo de los madrugadores. Tú sabes, Junior, que yo estuve dando un vistazo a los récords. Y en el caso de los fósiles, tienen récord de 2 y 1, Es Pensábamos ayer que eran dos derrotas que tenían. Con esta así? victoria... ¿Cómo así? Con esta victoria tienen 2 y 1. O sea, ayer pensábamos que tenían dos derrotas. ¿O oh, no eran dos? No, es 2 y 1 que tienen esa gente. Solamente han perdido un partido en la temporada. Oh, pero yo pensé que eran dos también. ¿Dónde fue que vimos eso? ¿Un error ahí? Sí, por el equipo de los fósiles, tú sabes que destacar las mejores actuaciones. César Marte fue el más destacado con 19 puntos. Canadá, este un capturó ayer, eh. Cuatro rebotes en el caso de César. Y Gabriel Santiago también 14 puntos. Ese es bien. Y dos rebotes. Bien. Ese sí, yo bien. lo conozco también. Excelente persona. Y por el equipo de los madrugadores, los derrotados, Juan, Juan Santo, terminó con 13 puntos. No, no, no. no, no. Los fósiles tienen doido y dos. ¿Es dos y que sí, tienen? Ah, tiene pues ya no terminó no. entonces Gran Robin para porque, ellos. No, terminó para ellos, quedan con dos y dos, pero no eh, doy y uno, no. ¿Por qué es que ellos perdieron de Frenicol? Y luego perdieron de un equipo que está invicto. ¿Cuál es? Los Abejones. Los Abejones le ganaron también. A ellos. Sí, no. Ellos perdieron de los Abejones. El último, el, el partido anterior al de ayer, porque el ellos cayeron derrotados. Ellos perdieron dos días consecutivos. Lo que pasa es que nosotros, y te lo voy a confirmar de inmediato, no nos dimos tan, no le pusimos tanta atención al, al, seg al segundo partido donde ellos perdieron, me refiero de la Liga Veteranos, porque, repito, Oscar García, le, claro, ellos le ganaron, mira, los abejones de César le ganaron 52 a 45. Sí, los sí son dos y dos que Entonces tienen. los. tienen dos y dos y terminaron. Ahora mismo la situación de clasificar es complicada, es compleja, porque solo hay un equipo clasificado. Abejones, tío. Los abejones 3 con 3 y 0. Entonces, Frenicol, proviéndolo de un punto de vista, si Frenicol gana el partido que viene, ya clasifica, pero pues va a tener 3 y 1 y le gana el compromiso... Le ganó el compromiso de los fósiles, independientemente de eso, pues va a terminar con tres. Y no, ya. Eso es que Fred Nicole gane. Ahora si Fred Nicole perdió, hay otras, hay otras formas de calcular esas cosas porque hay otro equipo que tiene chance. Y para eso vamos a esperar la próxima jornada, el próximo doble juego. Qué bonito se está poniendo eso. Yo, ba, dele la, la vuelta, dele la vuelta a nuestro y amigo. Y difícil, difícil para el equipo de, de Fósiles, Juno, después de una temporada mágica como la que han tenido. Bueno, ellos se salvaron como quiera anoche, porque perder anoche iba a ser la eliminación directa. Sí. Pero ganar, ese es un equipo que todavía tiene oportunidad, repito, para eso debe entonces darse una combinación, ya no, ta, ya no está en sus manos. Eh, creo que es resbalar dos días consecutivos un equipo como ellos que perdieron un partido el año 2019 en la serie regular, ganaron invicto a la final, este año clasificaron con 8 y 0, tú lo decías ayer, eh, las cosas se le complicaron un poco y el nivel del torneo en el playoff, los cambiado. veteranos se han dejado sentir y han sacado mejor provecho. Pero bueno, eso es parte del de resultado que vimos anoche, 58-57, ¿verdad? Un partidazo, un partidazo, un partido No, han estado, han estado rebalando. Sin duda alguna. Y además el equipo de ayer es un equipazo. ¿eh? El equipo ayer le había ganado a Freddy sí. eh, ampliamente. O sea que estamos hablando de un equipo Los madrugadores, sí. que tiene una buena estructura y que también se ve.